Sé aprendiendo de los mejores, uno, para tu desarrollo personal y profesional. Punto 1. No te des el lujo de inventar excusas. 2. Dedícate a ser el mejor siendo diferente. 3. Sé tan bueno que los demás no puedan ignorarte. 4. Si tienes miedo, estás de enhorabuena, es una ocasión de crecer. 5. Siente miedo, pero hazlo de todas maneras. 6. No tengas miedo al miedo, ten miedo a la cobardía, a no atreverte. 7. Elimina la palabra imposible de tu vocabulario. 8. Cambia imposible por yo soy posible. 9. Ser realista no es inspirador. 10. La incredulidad nos frena y es aliada de la mediocridad. 11. Elimina la frase no se puede de tu repertorio. 12. No caigas en la tentación de decir por un día no pasa nada, sí, sí que pasa. 13. No te acostumbres al eslogan, ya lo haré, algún día suele ser ningún día. 14 decir es que yo soy así es una excusa barata para no cambiar 15 deja de culpar a la suerte la mala de tu vida 16 nada más mediocre que utilizar la suerte la buena para explicar los éxitos de los demás 17 no te limites a cumplir te retratas 18 date la oportunidad de estar jodido pero sigue adelante 19. Permítete todo, dudas, bajones, miedos, etc., menos una cosa, desistir. 20. El trabajo más duro es no rendirse. 21. Lo que realmente tiene mérito es continuar cuando no puedes más. 22. Da igual las veces que te caes y si te levantas una más. 23. Hay un momento en la vida que cambia para mal, cuando te resignas. 24. Evita la dispersión a toda costa y protege tu foco. 25. Haz lo que amas para que otros amen lo que haces. 26. Si haces lo que amas, siempre lo harás mejor. 27. Si tu trabajo es solo un trabajo, entonces no es tu trabajo. 28. Apaláncate en tus fortalezas. Dedícate a aquello que sabes hacer mejor. 29. Lo peor es malgastar el tiempo y pensar que no ocurre nada. 30. Puedes conseguir más de casi todo, pero nunca más tiempo cuidado. 31. Lo primero de todo, decide lo que quiere ser, hacer y tener. 32. Desear no es decir en lo que se quiere, sino sentir en lo que se quiere. 33. Quien no sabe lo que quiere acaba donde no quiere estar. 34. Existe una fuerte relación entre claridad de metas y lo que se consigue. 35. Todo se resume en lo siguiente, como pasar del punto A al punto B. 36. No cuestiones si algo es o no posible. Todo lo es. Solo preocúpate de cómo conseguirlo. 37. Cuando fijes tus metas, solo hazte una pregunta. ¿Estoy dispuesto a pagar el precio? Punto 38. Si quieres algo, ponte en marcha. Las soluciones aparecen por el camino. 39. El secreto de avanzar es comenzar. 40. Nada tarda tanto como lo que no se empieza. 41. El momento perfecto no existe. 42. El exceso de planificación paraliza. 43. No hacer nada es lo peor que se puede hacer. 44. Esperar a sentirse bien para actuar es garantizar la inacción. 45. No puedes estar preparándote toda la vida. 46. La autorresponsabilidad es el primer requisito del autoliderazgo. 47. O eres víctima o eres protagonista, o gobiernas tu vida o te la gobiernan otros. 48. No hay nadie que vaya de víctima que haya logrado algo grande. 49. No hay nada peor que la esperanza pasiva. 50. Los ganadores buscan soluciones. Los perdedores buscan excusas. 51. La escusitis es la enfermedad del fracaso. 52. Si no te estás acercando a tus metas, te estás alejando de ellas. 53. Di sí a lo que te acerca a tus objetivos y no a lo que te aleja de ellos. 54. Muchas veces no hay empleo, pero oportunidades siempre existen. 55. Tú no trabajas para nadie, trabajas para ti en una empresa. 56. Dedícate a vender si no vendes, no comes. sin clientes, no hay negocio. 57. La vida es una venta continua, todos somos vendedores. 58. Lo importante no es lo que vendes, sino por qué te compran. 59. No vendas productos o servicios, vende soluciones. 60. Da igual tu producto, lo importante es lo que el producto puede hacer por tu cliente. 61. Cambia el enfoque, del, cuánto gano, al, cómo sirvo. 62. Las ideas son solo eso, ideas. 63. Lo importante no es tener buenas ideas, sino buenos negocios 64 lo que no se conoce no existe hasta notar Sé visible si eres muy bueno pero no te conocen da igual que seas bueno 65 hoy en día la capacidad para fabricar titulares es esencial para captar la atención 66 éxito igual a hábitos igual a repetición igual a disciplina 67 lo difícil no es el trabajo lo difícil es la disciplina del trabajo 68. Tu mayor enemigo es tu pereza. 69. Quienes vencen las tentaciones, avanzan. Quienes se dejan vencer por ellas, se estancan. 70. La autosuficiencia conduce a la ineficiencia. 71. La autocomplacencia es el principio del fin si te relajas, estás perdido. 72. Filosofía caís en igual mejora continua. 73. Prepárate cuando no hace falta, para cuando haga falta estar preparado. 74. No pierdas tiempo en eliminar obstáculos, centra tus energías en bordearlos. 75. Cuida tu entorno con exquisita delicadeza. Somos una media de las cinco personas con las que más nos relacionamos. 76. Las personas somos estados de ánimo con piernas. Huye de los negativos y únete al club de la gente alegre y optimista. 77. Cultiva tu mente como si fuese un lugar sagrado. 78. El éxito es, en primer lugar, una disposición de la mente 79 el primer reto de la voluntad es cultivar hábitos mentales sanos 80 personas de éxito igual a personas mentalmente sanas 81 tu mente dirige tu vida o controlas tu mente o tu mente te controla a ti 82 se puede trabajar muy duro y no conseguir nada lo primero es dominar la mente 83 ganar es una decisión consciente perder es una decisión inconsciente 84. El ser humano prefiere la infelicidad a la incertidumbre vence tus miedos. 85. Miedo no afrontado, miedo que engorda, miedo afrontado, miedo que mengua. 86. Tu vida exterior no es sino un reflejo de tu mundo interior. 87. La vida es un autorretrato de ti mismo. 88. Eres tan mediocre como el tiempo que dedicas a criticar la vida de los demás. 89. Lee un libro a la semana. 90. Cuanto más dura es la vida, más importante es el afecto. 91. Si no lo entregas todo, lo que entregas es nada. 92. Excelencia igual a compromiso 100%. 93. El compromiso se tiene o no se tiene, no existe el compromiso, a medias. 94. Si quieres ser feliz, comprométete, con lo que sea, pero comprométete. 95. Solo los que se comprometen viven a fondo. 96. No hay mayor imprudencia que intentar caerle bien a todo el mundo 97. Posicionarse es no gustarle a alguna gente, lo peor es ser indiferente 98. El que no es diferente es invisible 99. Da igual lo que piensas, dices o planeas, lo importante es lo que haces 100. La acción es la verdadera medida de la inteligencia 101. Si decides algo y no actúas, no has decidido nada 102. No decidir también es decidir algo. 103. Somos nuestras decisiones y no decisiones. 104. Date la oportunidad de ser la persona que te gustaría ser. 105. No tener problemas sí que es un problema. 106. Vivir es gestionar problemas, uno tras otro. 107. Evitar los problemas o huir de ellos equivale a no crecer. 108. El problema no es el problema. La respuesta al problema es el problema. 109. Desatender un conflicto es el peor conflicto. 110. Ganar es no tener miedo a perder. 111. Todavía no se ha inventado un juego al que puedas ganar si no juegas. 112. Si quieres ganar, tienes que arriesgar, pero arriesgar no es ser un temerario. 113. La temeridad es no saber por qué estás haciendo lo que haces. 114. Unas veces se gana y otras se aprende. 115. No hay mayor riesgo que no arriesgar. 116. Fracasa pronto para tener éxito rápido. 117. Hay gente que nunca se ha equivocado, pero toda su vida es un error. 118. Si no estás cometiendo errores es que no estás avanzando. 119. ¿Cuál es el riesgo de que te digan no? Quedarte como estabas, o sea, ningún riesgo. 120. Existe más miedo al éxito que al fracaso destacar penaliza. 121. A veces la mejor inversión es empezar de cero. 122. La genialidad no es otra cosa que la práctica diaria repite, repite, repite. 123. No existen los límites, solo las limitaciones, mentales. 124. Vives a la altura de tus creencias aquello en lo que crees, en eso te conviertes, te guste o no. 125. La abundancia nace de la gratitud, todo empieza por ahí. 126. Todo es la misma cosa y todos somos uno, no existe la fragmentación. 127 la vida es parecida a un boomerang lo que se siembra se recoge 128 hacer el bien a los demás es la forma más inteligente de recibir 129 eres tan bueno como la gente de la que te rodeas 130 no hay mejor inversión que la que se hace en uno mismo 131 tu desarrollo personal es tu destino 132 tu capacidad de aprender es tu activo más valioso 133. Cualquier persona es más grande que lo que ella piensa de sí misma. 134. Networking no es conocer gente, sino establecer relaciones. 135. Networking no es crear contactos, sino construir juntos y generar sinergias. 136. El afecto siempre genera proyecto, en la empresa y en la vida. 137. Para ser interesante, interésate por los demás. 138. Regla número uno de las relaciones personales. Haz sentir importante a la gente. 139. El elogio es alimento para el espíritu. 140. Escuchar es estar dispuesto a cambiar de opinión. 141. Escuchar no es solo oír lo que otro dice, sino descifrar lo que realmente quiere. 142. El autobombo siempre es sospechoso. 143. Vivir es elegir, y elegir es descartar. No te fijes en lo que pierdes con la alternativa descartada, sino en lo que ganas con la elegida. 144. No te traiciones, ni a ti ni a los demás si haces un pacto con el diablo, lo pagas. 145. Si buscando el éxito has perdido el camino, has fracasado. 146. Si es fácil, probablemente no merece mucho la pena. 147. Hacerlo difícil te diferencia. 148. Si tu vida es demasiado cómoda, probablemente estás estancado. 149. Si no te critican, es porque no eres suficientemente bueno. 150. Si no te critican, es porque probablemente pasas demasiado desapercibido. 151. Nadie fracasa, solo hay gente que desiste. 152. El único fracaso es no intentar aquello que deseas. 153. No existen metas no realistas, solo tiempos no realistas. 154. Todo es posible si te das el tiempo suficiente. 155. La paciencia siempre es cómplice del triunfo. 156. Lo que merece la pena se cuece a fuego lento. 157. La impaciencia está en el origen de muchas frustraciones. 158. Es sorprendente lo lejos que se puede llegar simplemente insistiendo. 159. Si no luchas por tus sueños, acabas luchando contra tu realidad. 160. Poco más poco igual a mucho. 161. Todos los «más» tienen sus «menos». 162. Ante todo, carpe bien, Disfruta el momento. 163. Ser inteligente es saber disfrutar de cada instante. 164. Solo hay una cosa cierta. Ahora, aquí, este momento. 165. Es imposible ser feliz sin ser valiente. 166. Vivir es atreverse a que sucedan cosas. 167. Ser flexible es ser más feliz. 168. La autenticidad es el primer requisito de la felicidad. Es imposible ser feliz siendo otro. 169. La felicidad es ser coherente con uno mismo. 170. Lo que nunca falla es ser uno mismo. 171. Lo primero que hay que aprender es aprender a creer en uno mismo. 172. El mundo cree en quien cree en sí mismo. 173. La función del cerebro no es descubrir la verdad, sino crear coherencia con sus creencias. 174. Somos adictos a nuestras creencias, ten cuidado con ellas. 175. Baja autoestima es como andar por la vida atado de pies y manos. 176. Los demás te tratan como tú te ves a ti mismo. 177. Fracaso sin autoestima igual a venganza. Éxito sin autoestima igual a prepotencia. 178 si tú mejoras el mundo mejora 179 lo importante no es lo que sabes sino lo que haces con lo que sabes 180 un mar en calma nunca hizo a un marinero experto 181 la ambición sin paciencia conduce a la falta de ética 182 la acción alimenta la confianza la pasividad y la indecisión el miedo 183. Liderar es inspirar a otros a que se conviertan en la persona que desean ser. 184. Solo se puede liderar desde la autenticidad, siendo uno mismo. 185. El liderazgo más se y luego más sube no cautiva. 186. No existe otro liderazgo que el liderazgo por dar ejemplo. 187. Lo peor para la credibilidad es la incoherencia. 188. Siempre podrán dudar de lo que digas, pero no de lo que hagas. 189. La comunicación es la materia prima de la que está hecho el liderazgo. 190. La comunicación. Para ser buena, tiene que ser redundante. 191. Ideas. Proyectos y negocios sin capacidad de comunicación no valen nada. 192. El liderazgo es, sobre todo, inteligencia emocional. 193. Tener inteligencia emocional no es ser blando ni débil. 194. Toda acción nace de una emoción. Primero conmueve y luego convence. 195. Sin sentido de justicia, nadie puede ser considerado un líder y ser justo es complicado. 196. Sin resultados no hay liderazgo y sin ética tampoco. 197. No basta con hacer buenos negocios, hay que hacer negocios buenos. 198. La única ventaja competitiva sostenible es la capacidad de innovar. 199. Foy. Ser breve y tener capacidad de síntesis es una ventaja competitiva. 200. Las crisis existen para indicarnos que hay algo que no estamos haciendo bien. 201. Cuando hay una crisis, la ética siempre aparece encima de la mesa. ¿Por qué? Porque sin ética no se puede vivir. 202. La lealtad es el primer requisito para construir un equipo. 203. Hay algo que mata el potencial de los equipos, la falta de comunicación. 204. La confianza es el alimento del talento. 205. Todo es difícil antes de ser fácil. 206. Solo los inverbes piensan que hay batallas sencillas. 207. Lo importante es dónde quieres estar, no donde estabas ni dónde estás. 208. El futuro no es otra cosa que el resultado de tus decisiones y acciones presentes. 209. El miedo nace del ego, de confundir lo que soy, esencia, con lo que tengo, dinero, lo que hago, trabajo, o como me valoran, reconocimiento. 210. El ego es vivir de acuerdo con las expectativas de los demás. 211. Si te liberas del ego, fluyes con la vida, no hay nada que temer porque no hay nada que perder. 212. Cuando eres víctima del ego, tu estado, alegre o triste, es vulnerable y variable según las circunstancias. 213. Se puede saber mucho de todo y no hacer nada de lo que sabe. 214. Ser libre financieramente es mejor que ganar mucho dinero. 215. Si ganas mucho, pero gastas mucho, eres un esclavo. 216. Libertad financiera. Ganar más, gastar menos y vivir mejor. 217. Libertad financiera. Vivir la vida que quieres sin depender de nadie. 218. Tener inteligencia es ser capaz de soportar incertidumbre. 219. Tú no eres tus títulos, eres tus logros. 220. Lo más importante es tu credibilidad, y tu credibilidad depende de tus resultados. 221. Éxito exterior sin éxito interior igual a fracaso vital. 222. Autorealización es sinónimo de máximo rendimiento. 223. El autoengaño es una enfermedad peligrosa. 224. La principal especialidad del ser humano es el autoengaño. 225. Sin el apoyo de otros no llegarás muy lejos. 226. Acude al silencio para encontrar respuestas. 227. Cambiar de actitud lo cambia todo. 228. No puedes cambiar muchas cosas, pero siempre puedes cambiarte a ti mismo. 229. Entusiasmo viene del griego en teos, es decir, de en, dentro, y teos, Dios, algo así como sentirse poseído por un Dios o tener un Dios dentro. Sin entusiasmo nada grande se ha logrado. 230. Tú eres único e irrepetible, como todos los demás pon tu singularidad en valor. 231. Todo el mundo es excelente pero cada uno lo es de una manera diferente. 232. Personas aburridas igual a personas que no tienen metas que les inspiren de verdad. 233. Sospecha de la gente demasiado perfecta. 234. No hay nada más terrible que intentar parecer perfecto. 235. Lo más fácil de este mundo es hablar. 236. Ser humilde no es infravalorarse. 237. Nunca huyas para hacer libre la huida a Lidia, pero no cura. 238. Envidiar es no estar satisfecho con la propia vida. 239. Si quieres ser más feliz, no te compares con nadie. 240. Cuando eres feliz, no te dedicas a criticar a nadie. 241. Si quieres más logros, tienes que exigir más de ti mismo. 242. No consigues lo que quieres, consigues lo que eres. 243. Tu marca personal no es lo que eres, sino lo que los demás piensan de ti. 244. Tú también eres una marca personal, aunque no seas consciente. 245. Una buena marca personal no consiste en ser extravagante o en decir ocurrencias. 246. No se trata de ser conocido, fama, sino de ser conocido por algo, buena fama. 247. Marca personal, buena fama por cumplir lo que se promete a lo largo del tiempo. 248. Marca personal igual a diferenciación, más excelencia, más consistencia, más notoriedad. 249. Cuanto mejor es tu marca personal, menos vendes y más te compran. 250. Toda experiencia, con independencia del resultado, suma. 251. Lo obvio, por obvio, se olvida, por eso hay que recordarlo. 252. La rutina es buena, lo malo es lo rutinario. 253. Conformarse es producto de la cobardía o del egoísmo. 254. El sentido del humor es signo de salud espiritual. 255. Sabiduría no es saber, sabiduría es hacer. 256. Las emociones no hay que negarlas, sino reconocerlas y gestionarlas. 257. Lo malo no es enfadarse, lo malo es perder el control. 258. Los obstáculos son pruebas del universo para ver hasta dónde estás dispuesto a luchar por tus sueños. 259. No escuches a los que hablan. Observa a los que hacen 260. La mejor manera de decir es hacer 261. Si quieres tener éxito, aprende a no escuchar a la masa 262. Saber no escuchar también es una virtud 263. Nadie es indiferente a las palabras Cuidado con lo que lees, ves y escuchas 264. La verdad no se enseña, se descubre 265. Nada puede sustituir a la experiencia propia. 266. Matar los sueños de los demás debería ser delito. 138 o 139 del Código Penal. 267. Jamás pienses que hay personas que tienen superpoderes. 268. Productividad no es hacer muchas cosas, sino eliminar todo lo que no tiene que hacerse. 269. Invierte más tiempo en terminar cosas que en empezar otras. 270. Si tu día necesita más horas, algo no estás haciendo bien. 271. No tiene ningún valor hacer muy bien lo que no tiene que ser hecho. 272. Lo importante es saber qué no hacer. 273. Da igual lo duro que trabajas, lo relevante es el valor que aportas. 274. La vida es una cuestión de prioridades. Siempre hay tiempo para lo que uno quiere que haya tiempo. 275. No digas que no tienes tiempo, di que tus prioridades son otras. 276. Dos grandes mentiras. Hay tiempo para todo y no tengo tiempo para nada. 277. Cuando se tienen claras las prioridades es fácil tomar decisiones. Cuando no, uno queda a merced de los demás. 278. Todo se resume en tres conceptos. Tiempo, decisiones y dinero. 279. La vida es como la combinación de una caja fuerte, todo tiene un método, tan solo hay que descubrirlo. 280. Oportunidades aprovechadas igual a nuevas oportunidades. 281. Una vida demasiado acelerada es una vida no vivida. 282. El éxito de cualquier relación, de amistad, de pareja, profesional, etc., está en una buena comunicación y una buena comunicación se engrasa con confianza. 283 La desconfianza sale carísima y entraña soledad 284 La venganza es una derrota personal 285 Frases que cautivan como me equivoqué, lo siento, perdona, es mi culpa, desactivan las ganas de pelear 286 Un feedback honesto puede ser duro de escuchar pero es lo mejor para nuestro desarrollo personal 287. Si encuentras a alguien que te dé un feedback honesto, contacto y que no te diga solo lo que quieres escuchar, tenlo siempre cerca. 288. Tener capacidad de autocrítica es estar en mejores condiciones para triunfar. 289. El orgullo mata al hombre. 290. Nunca digas, lo he conseguido sin ayuda de nadie, es mentira. 291. Pedir ayuda no solo no es de débiles, sino todo lo contrario. 292. Para llevarse bien con los demás, uno debe previamente llevarse bien consigo mismo. 293. El perdón es un regalo que te das a ti mismo. 294. El perdón no cambia el pasado, cambia el futuro. 295. Nada importante. Confianza, lealtad, afecto, compromiso, etc. Se puede comprar con dinero, a pesar de que mucha gente esté dispuesta a pagar por ello. 296. La conversación sana. 297. Necesitas un cambio si a menudo repites. Por fin es viernes, oh, uff, mañana es lunes. 298. Si tienes fe en ti mismo, casi todo lo demás es secundario. 299. Un milagro es la manifestación material de la fe de una persona.